Gracias, efectivamente. En esta ocasión me encuentro en el sector San Martín de Porres, donde a raíz del reportaje que realizáramos la semana pasada, la mañana de este martes, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras entidades públicas intervinieron el sector San Martín en esta ocasión de manera positiva con la donación de varios tableros. Veamos. Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD, envía el aporte de útiles deportivos y tableros a los jóvenes de este sector apoyando el deporte como una medida de prevención a la delincuencia para que los jóvenes se encaminen por el camino que en realidad deben llevar el vicealmirante Cabrera Ulloa a quien dignamente represento les hace esta donación este envío para que los jóvenes puedan lograr sus metas. Los pues escasos solares vacíos que hay, estamos buscando con los propietarios, eh, hay ya ciertos niveles de relaciones, se los vamos a solicitar en préstamo, en una colaboración para instalar una cancha de voleibol. Aquí estamos instalando cuatro tableros en el sector San Martín, pero no hay de voleibol, esencialmente para las hembras, las jovencitas que bien merecen también una recreación y práctica deportiva y quién sabe si de aquí surge una reina del Caribe. En esta locación, nosotros tenemos, tiene más o menos, tiene la distancia, pero no importa, hay distintos tipos de voleibol, pero aquí con una malla y la colaboración de los amigos, de las autoridades, de un empresariado responsable que hay en Macorís, vamos a instalar aquí esa cancha de voleibol en los próximos días. Gracias, especialmente a Telenor, por el cambio que ha tenido San Martín, porque la cobertura que hicieron ustedes cuando hicimos el Día de Deporte, más la intervención de Ciudad Segura, pues ha hecho como que los ciudadanos tomen conciencia y cambiara para paz en nuestro sector, porque no se ha vuelto a señalar ningún tiroteo desde que el barrio está intervenido. Así que muchas gracias a ustedes por el reportaje que también hicieron, que hiciste tú especialmente, y por esa cobertura de Telenor. Muchas gracias. A mis espaldas el terreno donde posiblemente se construya la cancha de voleibol infantil en el sector San Martín, una de las acciones para mitigar los hechos delictivos que antes sucedían en esta barriada. Para Medios Telenor, Arismendi la Antigua.